Una vez hemos terminado nuestro tablero de comunicación, vamos a utilizar una de las implementaciones más interesantes que nos facilita Araboar Constructor en su versión para PC. Se trata de la opción de imprimir tablero que encontraréis en la parte superior derecha de la interfaz. Al pulsar sobre esta opción, nos aparecerá una nueva pantalla en la que pulsaremos sobre generar tablero imprimible. Automáticamente aparecerá una previsualización de nuestro tablero antes de imprimirlo. A continuación elegimos la carpeta donde se guardará el documento. Para ello pulsamos examinar y buscamos en nuestro ordenador la carpeta de destino. Una vez hemos seleccionado la carpeta, pulsaremos en la opción guardar en formato PDF. No hace falta que pongamos nombre a este archivo, puesto que la aplicación le denomina con el nombre que hayamos puesto a nuestro tablero. Solo tenemos ya que cargarlo y proceder a su impresión. Esta opción nos permitirá generar tableros imprimibles de cualquiera de nuestros tableros, permitiendo que el usuario disponga en cualquier momento de su tablero de comunicación, sin necesidad de tener a su alcance un PC o un dispositivo móvil.